Has nacido para florecer y regalarle toda tu belleza al mundo. Has nacido para amar, para aprender, para crecer. Has nacido para crear y para compartir. Has nacido para cuidarte y para cuidar de la vida que te rodea. Has nacido para disfrutar del mundo y de la vida. Has nacido para florecer y regalarle toda tu belleza al mundo. Activar tu poder te va a permitir que toda esta belleza que llevas dentro de ti florezca para que puedas regalarle toda tu belleza al mundo y hacer de este un lugar mejor.